Muy buenas, soy Delta Ray y hoy os traigo un vídeo más serio. Eh, la pasada semana salió la noticia de, de que Octopath Traveler perdía su exclusividad con Nintendo y de hecho ya ha sido anunciado para PC. Bueno, ya... Habréis visto el, la advertencia antes del, del vídeo, pero lo vuelvo a repetir por si acaso, ¿vale? Antes de dar dislike, de comentar algo o lo que sea, mirad el vídeo completo, por favor. Eh, está siendo completamente improvisado este vídeo, no tengo ningún guión hecho como suelo hacer para todos los vídeos, porque pienso que así mi opinión va a ser mucho más clara y sincera. Así que bueno, ¿qué opino yo sobre esta pérdida de exclusividad de Octopath Traveler y su lanzamiento en PC? Bueno, pues según como podéis ver en el título, mi opinión con respecto al juego ha cambiado mucho. Pienso que Octopath Traveler es una auténtica basura, ¿vale? Que es un juego que sinceramente no merece la pena. Parece un juego antiguo, es... Pues, no sé, modernizaros un poco, ¿no? Eh... No sé, estamos en 2019. ¿Por qué esos gráficos 16 bits no... No sé, no sé puede haber modelados 3D, ¿no? Es lo habitual hoy en día. No sé si en la versión para PC se podrá hacer algún mod para, para modernizar un poco los gráficos, o al menos en, en 64 bits. No lo sé. Y bueno, en cuanto a la historia y todo eso, pues en realidad creo que tampoco merecía tanto la pena, ¿no? Así que básicamente lo que estoy diciendo, porque si recordáis que hice un análisis cuando salió, al poco de salir en Nintendo Switch, recordaréis que puse el juego bastante bien, ¿no? O no, porque a lo mejor no lo visteis. Pero, pero bueno, sois libres de verlo ahora, si ¿sí queréis. Y si no, pues bueno, básicamente os resumo... Que sí, que puse el juego bastante bien, que los gráficos eran bonitos, que la narrativa era bonita, que el sistema de juego era bonito y yo a día de hoy ya he podido probar el juego en la, en la demo de, de Switch y lo reitero, lo reitero. Son gráficos muy bonitos, mucho mejor de lo que esperaba, a mí sinceramente no se me da nada bien... Eh... Estos tipos de juegos de RPG clásicos, sin embargo, me enganché y me, me pasé la primera historia, o al menos el primer capítulo de la primera historia, bastante rápido, porque me enganché completamente y me gustaría comprármelo, sinceramente. Entonces, ¿a qué viene este cambio de opinión tan, tan de repente? Pues sí, básicamente por la pérdida de exclusividad, porque ya no es de Nintendo es un argumento estúpido, ¿verdad? Exactamente, es un argumento estúpido. El mismo argumento que se daba cuando antes Octopath Traveler era un juego con gráficos antiguos, porque salía en Nintendo, que era un, un juego de, de Super NES, básicamente, que no enganchaba, que no... Y a ver ahora... Y seguramente se verá miles de comentarios diciendo que tiene muy buena pinta, que es un juegazo. ¿Lo es? ¿Lo es? No lo he jugado completo, pero puedo decir que lo es. Lo puedo decir. Entonces, he hecho esto, básicamente, para mostrar esta visión y lo absurdo que es. Porque lo que he hecho ha sido básicamente lo mismo, pero a la inversa. Es lo mismo, ¿vale? Octopath Traveler es un juegazo. Y esto es un canal Nintendero, pero quiero que si podéis lo compréis. Ya sea en PC, o ya sea en Playstation 4, o Xbox One, si salen alguna de esas que yo sinceramente pienso que eventualmente pasará. Compradlo, jugadlo, pero... Si os gusta, recordad... Bueno, y si no os gusta también, porque no vamos a ser hipócritas. Si os gusta y si no os gusta, recordad que este juego fue planeado para Nintendo Switch. Y antes de decir... Antes de pensar, a lo mejor, que antes tenía una pinta horrible y ahora es un juegazo... Pensad que es el mismo juego que salió en Switch. Simplemente eso, porque... Me, me molesta, sinceramente, este menosprecio a, a lo que hace Nintendo. Bueno, como sabréis, ya, esto es un canal nintendero, ya lo he dicho antes, pero ni mucho menos es un canal fanboy. Yo también soy gamer, yo también he jugado a consolas de Playstation, no he jugado en, en, no he jugado en Xbox, Básicamente porque realmente tampoco me ha llamado mucho, pero sé que tiene muchos exclusivos que a mí me gustaría probar. Y por supuesto también tengo PC, quien no tiene PC. Y juego un poco de todo si puedo, evidentemente mi preferencia es Nintendo porque para mí ha sido mi vida. A lo mejor ya hablaré de esto en alguna otra ocasión. Pero me molesta ese menosprecio porque ya digo, soy gamer sobre todo, nintendero pero gamer. Y yo no voy menospreciando el trabajo de Sony, no voy menospreciando el trabajo de Microsoft, que por supuesto han hecho cosas malas, igual que Nintendo también ha hecho malas cosas, como por ejemplo el online está siendo muy malo, o al menos esa es la primera impresión. Deberían mejorarlo un poco, pero por el simple hecho de que Nintendo haga algo o algo se haga para Nintendo... No implica que sea malo, de hecho, ahí tenemos Breath of the Wild, que fue Boti y el segundo puesto, si no me equivoco, fue Super Mario Odyssey, el mismo año. Igual que ahora tenemos Super Smash Bros. y Ultimate, y que se vienen grandes juegos como Pokémon Espada, Escudo o Animal Crossing. Nintendo ha hecho grandes cosas y se han hecho grandes cosas para Nintendo. Repito, Octopath Traveler es un, una verdadera joya, y... Yo os recomiendo que lo compréis, yo si puedo lo compraré, porque la verdad es que tengo muchos juegos en la lista que quiero Y tengo prioridades como por ejemplo el Smash o el Zelda, que todavía no los tengo Y sobre todo eso, que lo compréis, ya sea para la consola que sea, pero recordad que todo lo que estáis viendo fue diseñado para Switch ¿Y qué implica esta venta? por así decirlo, de Octopath Traveler a, a otras consolas? ¿Es una mala relación con Square Enix? Pues muchos piensan que sí, ¿vale? Y no los culpo porque de hecho se lleva hablando mucho desde la inclusión de... Bueno, no de Cloud en, en Smash 4, pero sí su aparición en Smash Ultimate. Porque Square Enix solo, solamente tiene un representante, que es Cloud, y tiene cuatro canciones y un solo escenario, si no me equivoco. Mientras que otros personajes o otras sagas, otras compañías mucho más secundarias, eh, han tenido tanto más participación de personajes como de escenarios o como de música. Y se ha pensado que puede ser una mala relación entre Nintendo y Square Enix. Pero yo no lo veo así, al contrario... Últimamente se está viendo un acercamiento por parte de Square Enix Y entre entre los lanzamientos de títulos clásicos de Final Fantasy en Switch Que está ocurriendo últimamente, incluido el, el 7, el de Cloud Strife Y en general, no sé, estoy viendo un acercamiento Y lo de Octopath Traveler creo que era una muestra de ello Y respeto su decisión, o sea... No voy a criticar eso, eso no lo voy a criticar, porque comprendo, o sea, ¿quién no, ¿quién no tiene un PC, como he dicho, no? Todo el mundo tiene un PC en casa, todo el mundo puede jugar ahora a Octopath Traveler, y pienso que es un juego que merece la pena jugar. En un futuro, si sale una segunda parte, que de hecho se anuncia una precuela para, para smartphones, si no me equivoco, pero si se anuncia una secuela, como tanto se rumorea, y yo sinceramente creo que va va a ocurrir, Creo que eso va a traer muchísimo más público. Y bueno, básicamente llevo ya unos 10 minutos hablando y se me ha hecho bastante, bastante rápido. No sé si me he repetido, no sé si respetaréis, no sé si... no lo sé. Pero de verdad, jugadlo porque merece la pena. Ya sea en PC, en, en Steam, ya sea en Switch, ya sea en PS4, ya sea en Xbox One, ya sea en Sega Dreamcast... Lo que sea, jugadlo, de verdad. Pero ya está, eso, lo vuelvo a decir. Recordad que este fue lanzado originalmente para Switch y todo lo que veis fue planeado para Switch. No critiquéis la versión de Switch si os parece que la versión que habéis jugado es una auténtica joya. Porque eso implica que la versión de Switch también lo es. Y si ya lo criticasteis en su momento y ahora lo jugáis y pensáis que tiene buena pinta y que es un juegazo, pues... Mmm corregir lo que habéis dicho porque como dicen rectificar es de, de sabios no os van a juzgar por, por rectificar en vuestra opinión ni nada por el estilo así que creo que ya está, creo que eso es todo lo que tenía que decir he hablado más de lo que pensaba, sinceramente pensaba que iba a ser un vídeo de 5 minutos pero bueno, ya espero que no, no hayáis reaccionado antes de la cuenta y bueno ya está, esta ha sido mi opinión en cuanto a esta situación, simplemente lo, lo que me molesta no es la venta de, de los derechos por así decirlo de Octopath Traveler a, a PC o, o a lo que sea, me molesta más bien la reacción de la gente, hay rivalidades entre consolas, entre, entre muchas cosas en general, ya no solamente consolas porque PC no es una consola, pero una cosa es rivalidad y otra cosa es odio. Y no podemos odiarnos entre nosotros, no sé si me entendéis. Ya está, esto ha sido una especie de analogía a la guerra de consolas, ¿vale? Ya he aprovechado y he sacado un tema del que quizá dedique otro vídeo en un futuro. Así que, bueno, ya está, lo vamos a dejar por aquí. esta vez es un vídeo bastante más serio, ni siquiera he puesto música de fondo, ni, ni estoy poniendo... Eh, supongo que pondré una imagen fija, para centrar todo en lo que voy a decir, no simplemente las imágenes o la música de fondo, así que ya está, no voy a pedir likes, no voy a simplemente reflexionar, así que ya está, nos vemos.